Bien, continuamos con ejercicios de inecuaciones con máximo entero y con valor absoluto. Esta vez vamos a ver el ejercicio número 17, que a diferencia de los anteriores no tiene clave de respuesta. Ni modo, así lo hizo el autor. Bueno, entonces veamos. Ahí lo tenemos, vamos a reescribirlo. Vamos a reescribirlo. A ver, ahí tenemos mayor entero de x menos el doble de mayor entero de x. Ahí cerramos el, el operador de mayor entero multiplicado esto por x cuadrado menos 4 o sea tenemos dos tenemos dos factores este factor de aquí que es el mayor entero de toda esa cantidad y este otro factor de acá este, para que ambos para que todo el producto sea mayor o igual que 0, como podemos verlo ahí para que todo este producto sea mayor o igual que cero qué es lo que tiene que pasar piénsenlo por un momento o sea el producto de dos números sale no negativo bueno, para que se cumpla eso, entonces, tendría que ambos, cada, cada factor, tendría que ser no negativo. O bien, que al mismo tiempo sean también negativos. Porque menos por menos da más. Bien, entonces, ese sería el razonamiento. Eso significa de que van a haber dos casos. El caso 1, cuando el factor, los dos factores son mayores o iguales que cero. Es el primer factor mayor o igual que 0 y el segundo factor mayor o igual que 0. Y el caso 2 lo vamos a poner al lado derecho. En el caso 2 tendría que ser ambos negativos. Entonces, de todo este caso 1 obtendremos un conjunto solución. Un conjunto de solución que le podríamos llamar S1. Y del caso 2 también tendremos otro conjunto solución, S2. Y habría que reunirlos ambos. ¿no? Reunimos ambos y así tendríamos el conjunto solución total de todo esta, de todo el ejercicio. ¿no? La respuesta de todo el ejercicio. Bien, para este, esta primera desigualdad con máximo entero vamos a utilizar el teorema. El teorema que tenemos en el sitio web. Dice que la cantidad del máximo entero es mayor o igual que cero. Aquí está, máximo entero, máximo entero mayor o igual que cero. Acá, este de aquí. aquí está, máximo entero mayor o igual que un número entero. Entonces dice, según el teorema 6, que solamente hay que, hay que eliminar eliminar el, el operador de máximo entero. Queda eliminado entonces el operador de máximo entero, solo quedaría lo, lo de adentro. Bien, y el otro, pues es una diferencia de cuadrados. Y luego despejamos la, lo que es, despejamos el máximo entero de x. Usamos el método de puntos críticos para el segundo factor, cada factor c igual a 0, entonces estaríamos marcando esto, más, menos, solamente marcamos el intervalo o los intervalos que contienen, o los que contengan signo positivo. Ahora, para poder resolver esta desigualdad que, que contiene un, en un lado tiene una algebraica y en este lado tiene un operador de máximo entero. Tendríamos que darle valores a ese máximo entero, ya que ese, ese valor, ese, esa función, esta función de aquí, va a tomar valores enteros, ¿verdad? Y de manera constante. Empezaríamos dándole los valores más manejables, que pueden ser el 0, el 1, el menos 1. Los más cercanos al 0. Los números enteros más cercanos al 0. O sea, el menos 1, el 0, el 1. Y si es que no queda... Completamente claro los números que le siguen. ¿no? El menos 2 y el 2 podría ser. Habría que intentar darle valores para luego deducir en qué intervalo se va a verificar toda esta desigualdad. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Hay que tener mucha paciencia en esta parte. Sea mayor entero de x igual a 0. Bien, entonces tendríamos por definición del máximo entero. 0 menor o igual que x y x menor. Que 1 entonces, como dice, x medios mayor o igual que mayor, mayor entero de x, esto se reemplazaría por 0 y tendríamos x mayor o igual que 0. Pero también aquí se, se verifica, ¿no? se verifica de que x es mayor o igual que 0. Entonces, que hemos encontrado, hemos encontrado que sí se verifica, ¿no? se cumple, se cumple, se cumple para cuando el máximo entero es 0. Y obviamente cuando el x está en, está en este intervalo. O sea, cuando x está en este intervalo se cumple. A ver, entonces ahora vamos a darle otro, otro valor. O sea, cuando el máximo entero es igual a 1. Entonces por definición, 1 menor igual que x y menor que 2. Sí, recordemos de que aquí es n, ¿no? Y acá es n y acá es n más 1. Es la definición de máximo entero. De hecho está en la misma página. Este de acá. ¿No? El máximo entero de X es igual a un número N cuando X está entre N y N más 1. Es cerrado en N y abierto en N más 1. Sí. Así que eso es lo que yo estoy aplicando para ver cuál es el intervalo que verifica esta desigualdad de acá. Sí. O sea, resolver esa inecuación implica darle valores hasta ver con cuál me quedo, con, con qué intervalo me quedo. Hasta el momento estaba funcionando el hecho de que X sea mayor o igual que 0. ¿Pero qué pasa si x es mayor que 1? Habría que darle valores. A ver, si el máximo entero de x es igual a 1, entonces x está en este intervalo, ok. ¿Y qué, qué encontramos? Eh, que habría que reemplazarlo en la, habría que reemplazarlo en este, en esta desigualdad. La desigualdad dice x sobre 2 mayor o igual que el máximo entero de, de x. Entonces tendríamos x medios mayor o igual que 1, porque estaríamos reemplazando el máximo entero que vale 1. Y luego me va a quedar x mayor o igual que 2, porque vas a multiplicar. ¿Y eso es contradictorio? Pues sí, porque dice de que x es menor que 2. Es una contradicción con lo de acá. Acá dice lo contrario, x mayor o igual que 2. No contradice, ¿verdad? Entonces diríamos que eso es falso. No cumple. No cumple para, para mayor entero de x igual a 1 y por lo tanto para un x que está en ese intervalo no, no cumple. Entonces significa de que eh, necesariamente cumpliría para ese nada más, para los X menores que 1. ¿sí? Entonces si cumple para los X menores que 1 también debería cumplir entonces para X que esté en un intervalo más atrás que el 0, digamos de menos 1 a 0. O sea, lo que, estoy, lo que estoy haciendo es que en mi análisis hemos verificado que se cumple cuando X está entre 0 y 1. ¿sí? Y estoy verificando que entre 0 y 2 no se cumple. Acá no cumple, acá sí cumple. Entonces vamos a ver si cumpliré. cumplirá con los demás intervalos, o sea, desde menos 1 a 0. Ahí es donde su máximo entero sea igual a menos 1 en ese intervalo. Entonces veamos si, si se cumple. Entonces, vamos a ponerle acá, si el máximo entero es igual a menos 1. Vamos a tener x medios mayor o igual que máximo entero, ¿no? Es lo que dice la desigualdad, la inicial, la que estamos tratando de resolver. Entonces eh, ahí tendríamos menos 1 acá bueno, lo reemplazamos por menos uno, y lo que voy a obtener es que x mayor o igual que menos 2. Aunque este 2 que estaba abajo, vas a multiplicar. Ya. Pero también estamos hablando de que el mayor entero es menos, menos 1. x tendría que estar entre menos 1 y 0. Y además está diciendo de que x es mayor o igual que menos 2. x es mayor o igual que menos 2. ¿Eso se cumple? Sí se cumple. Porque el menos 2 es menor que menos 1. Y sí, entonces se verifican. ¿Sí se verifican. Acá me está diciendo claramente, x es mayor o igual que menos 1. Sí. Y el menos 1 es mayor que menos 2. Por lo tanto, por transitividad, menos 2 es menor que x. Sí, sí se cumple, si sí se verifica verifica. Bien, entonces, sí. Se, se ve que el máximo entero verifica desde 1 hacia la izquierda. Ahora, ¿podría incluir el 1? Vamos a ver si lo incluyen. A ver, estábamos hablando de que x medios es mayor o igual que mayor, mayor entero. De x. Ya. La pregunta era si lo incluye el 1 o no. A ver, pues no lo va a incluir, me parece. Porque eso va a quedar como 0.5. Y el otro va a quedar como 1. Así que no, no lo incluye Entonces, aquí sería abierto. Entonces, el análisis para... Para resolver esto, era haberle dado valores al máximo entero. Le hemos dado valor, valor de 1 de y no cumplía acá. Cuando valía 1, no cumplía. Cuando valía 0, sí cumple. Cuando vale menos 1, cumple. Y si le doy menos 2, en teoría también va a cumplir. Ya está. Pero en general cumple con los, con los que están en el intervalo a la izquierda del 1. Abierto en 1. Ya está. Entonces su solución sería x menor que 1. Que menor que 1, y es, se tiene que intersectar con menos infinito, coma menos 2, bueno es esto mismo que tenemos aquí arriba, se tiene que intersectar con todo eso, con el x menor que menos 2, y x, bueno reunido, ¿no? reunido o sea o, o, este x mayor que 2, con todo eso. Bien, entonces lo colocamos ahí mismo, en la misma, en la misma gráfica, los x menores que 1 van a la izquierda, ¿verdad? sería el 1. Bueno, a la izquierda. Y ahí se va a, a pintar. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos este intervalo de ahí. Ya está. Entonces la solución 1 viene siendo desde menos infinito hasta menos 2 abierto. Sí. Ya está. Todo es la primera parte del desarrollo del caso 1. De esta inecuación Ya tenemos todo el caso 1. Vamos a hacer algo parecido con el caso 2. Todo lo que acabo de explicar, lo he verificado yo mismo en el Desmos okay. O sea el hecho de que X medios mayor o igual que máximo entero de X que toda esta inecuación tenga por solución X menor que 1, ya lo he verificado con el software Desmos y de hecho lo tengo acá Aquí lo tenemos Flor de X significa este, máximo entero de X y acá está el X medio. Y entonces que el x medio sea mayor significa de que D, su gráfica debería estar por encima del gráfico del máximo entero. La gráfica del máximo entero lo tenemos ahí en color azul. Es una gráfica escalonada. El punto indica cerrado y este punto sin pintar es abierto. Bien, entonces el hecho de que la desigualdad me la están presentando. De ese modo que el máximo entero sea menor significa que tiene que estar debajo del gráfico de x sobre 2. El gráfico de x sobre 2 es esta línea en color rojo. Entonces la función máximo entero que está en color azul está debajo. Debería estar debajo. ¿no? A partir de acá. A partir de x igual a 1. A partir de x igual a 1 el gráfico está debajo. Y ahí se cumple. Al estar debajo significa de que es menor. El máximo entero es menor a partir de, de x menor que 1. O sea, desde 1 a la izquierda. ¿no? De, sí, de x menor que 1. Y ya está. Entonces con se verifica. X es menor que 1 para que se cumpla eso de ahí, está verificado. Ahora vamos con el, con el caso 2, en el caso 2 tenemos con algo similar. Pongan mucha atención a, a este caso 2 porque con eso entenderemos mejor lo que yo hice en el caso 1. Bien, eh, aplicamos el teorema, aquí aplicamos el teorema. ¿Qué teorema? Bueno, uno de los teoremas que hemos visto por acá. Cuando el máximo entero es menor o igual, acá está. Cuando el máximo entero es menor o igual que un número entero, entonces X debe ser menor que S entero más 1. El teorema que estoy aplicando es el teorema 8. El teorema 8 y entonces me va a quedar la parte de adentro. Menor o igual que 0 más, 1. 0 más 1. Y así tendríamos X menos 1 menor o igual que 2 máximo entero de X. El 2 baja a dividir y tendríamos X menos 1 sobre 2 menor o igual que máximo entero de X. Aquí tendríamos X menos 2 x más 2 y tendríamos el método de puntos críticos desde menos 2 hasta 2 aquí es cerrado aquí es cerrado bueno, solamente sería esta parte de acá se enmarcan los negativos el menor o igual que 0 el método de puntos críticos me obliga a pintar solamente la parte de los de los intervalos con signo negativo y ya está entonces ahora voy a, a resolver esto dándole valores al mayor entero de x aunque también tengo el gráfico el gráfico de desmo lo tengo por aquí Bien, entonces eh, dice que esta cantidad, esta parte algebraica, el, el x-1 menos sobre 2, es menor o igual que el máximo entero. O sea, la gráfica del máximo entero tiene que estar por encima. La gráfica escalonada tendría que estar por encima de esta gráfica. Ya. La gráfica escalonada está por encima de la gráfica del, de la recta x-1 menos sobre 2. Una ¿no? recta, bueno, en realidad la recta de y igual. Y igual x menos 1 0 está por debajo. Por debajo, pero a partir de dónde. A partir de 1 de en adelante. ¿no? De 1 hacia más infinito. O desde 0. ¿Vale? Sí. La gráfica del, del máximo entero es mayor o igual. Dice ¿no? mayor. A partir de, de acá. A partir de 0. A partir de 0 está encima. Entonces ahí la solución sería x mayor que 0. x mayor que 0. Ya. Pero ¿por qué? ¿por qué sale mayor que 0? Entonces eh, ahí es donde uno tiene que darle valores, ¿no? Si x es, bueno, a ver ahí, claro, es 0, ¿no? 0, 1, 2, va subiendo los escalones, ¿no? 0, 1, 2, ahí es donde la gráfica empieza a estar encima y va a cumplir. Y en cambio cuando, x, cuando el n es menos 1 ya no va a cumplir. A ver, si n es igual a menos 1, o sea, el máximo entero de x sería menos 1, ¿no? ¿Qué quiere decir?, bueno por definición, menos 1 menor o igual que x y x menor que menos 1 más 1, sería 0, ¿eh? ya está, este al tener el máximo entero igual menos 1, se reemplaza aquí arriba, se reemplaza aquí arriba y tendríamos x menos 1 medios menor o igual que menos 1, entonces tendríamos x menos 1 menor o igual que menos 2 y pues tendríamos x Menos 1 vas a sumar, sería men menor que menos 1. Y esto de acá no, no cumple, esto de aquí sería contradictorio a lo de acá. Sí, porque acá dice de que X es mayor o igual que menos 1. Mientras que aquí dice lo contrario, de que X es menor. Entonces no cumple, ¿no? Ya está, entonces no cumple con N igual menos 1. Y claro, de hecho, estamos en este escalón. Ese sería el escalón correspondiente a N menos 1. Y ese sería el escalón correspondiente a N menos 2. Porque ahí el gráfico está por debajo de la... Función x-1 sobre 2. Este, donde va a cumplir es a partir de n igual 0. Y así. Entonces, el, definitivamente esta es la solución. Ya no voy a meterme a más porque no sé, me voy a dilatar demasiado. Este, este sería de esta desigualdad. Su, su solución es esta. Ya. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí, entre menos 2 y 2. Y el x mayor que 0 está a la, derecha, a la derecha entonces vamos a quedarnos con esta parte de aquí con esta parte de aquí, que va de 0, a 2, de 0 a 2 la solución 2 sería el intervalo que va desde 0 hasta 2 cerrado en 2 y ya está entonces ahora sí ya tenemos la, la solución de toda esa inequación que me acaban de dar en la, en la pregunta 17 ya hemos contemplado el caso 1 caso 2 en el caso 1 encontramos en el caso 1 encontramos esta solución S1 y en el caso 2 encontramos esta solución S2 así que decimos por lo tanto la, el conjunto solución de esa inequación que me estaban pidiendo es S1 reunido con S2 o sea desde menos infinito hasta menos 2 abierto en menos 2 reunión 0,2 cerrado en 2 y ya lo tenemos ya hemos llegado a la respuesta que es, lo que es lo que me estaban pidiendo. Nada más. Vaya, vaya. Es un ejercicio bien complicado de no haber sido por el, el software de Desmos. No hubiéramos sufrido bastante, ¿verdad? Pero ya se hizo. En el próximo ejercicio vamos a resolver el ejercicio 18 que ya estaba diciendo que de repente lo puedo dejar como tarea. Bueno, me saltaría entonces al, al ejercicio 19. El 19 es mucho más fácil. Y vamos a ver si también me alcanza tiempo para hacer el ejercicio 20, nomás en un solo video. Pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, nos vemos más adelante. Bien, recuerden suscribirse para más ejercicios como este. Acá hay bastante, hay mucho, mucho que, con que practicar y con que aprender cosas nuevas. Acerca de, estas, de, este, de este tema de números reales. Lo que es máximo entero y valor absoluto. Bueno, me despido. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video.